¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro eh, y yeah, eh, Programa de eh. PAWA.CL, donde hablamos y conversamos sobre noticias de videojuegos que hayan ocurrido. Soy Snow, junto a mí se encuentran, como siempre, Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Más barbón. Más barbón. hoy sí, en todo caso, yo tenía... Hay café. Hay café me fui una semana y y, y y y que oye todos barbones excepto ya. no los tres más barbones bigotudos peludo en general muy bien no yo estoy, yo estoy mal yo dije no sí el día me afectó hace como tres días atrás sí a, y es como no sí el día me afectó todavía no te en cualquier momento y ahora el rato, todo el rato ahí no, se me va a afectar en cualquier momento. No se no lo hago porque... No, no estoy, estoy deduciendo, estoy deduciendo. Así deduzco yo. Ahí, me rasco la barba. Es bueno. la barba de invierno, vos sí. Tenés que... Ahí estamos. estamos. Sí, de invierno. Sí. <risa> Dejémoslo así. <risa> bueno, la semana pasada nos tomamos un pequeño break. Yo particularmente estaba fuera de Santiago. Y la, dentro de la semana, el día lunes... Eh, íbamos a volver pero consideramos que era un día festivo así que lo corrimos para el día de hoy sí, aparte que estaba con visitas familiares acá en Lima sí, así es así que por lo mismo decidimos hacerlo especialmente hoy día el episodio pero ya la próxima semana volveríamos el día lunes en nuestro horario habitual que es a las 7 de la tarde a través de Twitch de Paua.cl Paua.cl bueno Vamos entonces, porque esta semanita ya damos cierre a este mes que está muy lleno de anuncios, de streaming. Entre eso se confirmó finalmente de que hubo uh, el streaming de Nintendo el día de ayer, de, de third party. Sí. Eh, y vamos a estar comentando al respecto sobre lo anunciado, más otras noticias y otro streaming que estuvieron durante estas dos semanitas que pasaron. Así que, ¿quién quiere comenzar? Yo, yo les, la, la palabra. Ya, ya, ya, ponga la cortolina Tenecan. <risa> <risa> ponga la PPT. <risa> el, el papel craft. Claro. Ah, ya. Bueno, tanto, tenemos chorrecitas la... mil noticias, así que. Sí, sí. Chorros, vamos a tener un poquito de yo, yo creo que la voy, a, la voy a tratar de hacer corta. Porque, bueno, primero, noticia reciente igual. Eh, el otro día, Hideo Kojima en Twitter. Que bueno, estuvimos hablando de él cuando fue el streaming de Xbox. Que fue como Hola y chao. Así como Hola, soy Hideo Kojima y vengo a ser bacán. Ahora me voy. Sí. El otro día. Y, en a el Twitter, Aparece, vino a hacer el Aparece, no elabora, no responde, se va. Sí. ¿Profe el 1? Claro. ¿Profe el 1? Algo así. Sí, bueno. Muy rockstar. Y ahora salió esta semana eh, que estuvo tuiteando Don Hideo Kojima. Y dijo que estaba viendo The Voice, que es una serie que es muy conocida, está en, en boca de todos últimamente. Y es una serie de Amazon Prime, ¿no? Que está basada como en superhéroes, pero como en el lado más oscuro de los superhéroes, pues como bien sangrienta la serie. Mm -hmm. Yo no la he visto, pero me encarto. Eh, y bueno, Hideo Kojima dijo que estaba viendo la serie y que paró en el tercer capítulo o algo así, porque dijo, ¿sabes que Yo quería hacer un juego como este hace como no sé cuántos años. Y ahora, eh, bueno, que estoy viendo que se aplicó el concepto aquí, no lo voy a hacer. Algo así salió a Twitter perdón, don Hideo Kojima. Ahora, noticia extendida: el productor de la serie vio el tweet, el productor de The Voice eh, vio el tweet y le respondió a Hideo Kojima así como: compadre, usted quiere, yo le pongo la plata y hacemos un juego de The Voice. Así que. ¿Es mi nuevo mejor amigo? Así le dijo. ¿está? Claro. O sea, así como el Norman, el Norman Reedus ahí como atrás llorando y después claro. como, seamos, seamos, seamos amigos. Sí, pero bueno, así que capaz que vea un juego de The Boys de Hideo Kojima, sería Hoy, entretenido. Sería bien interesante, pero no sería un proyecto que salga de aquí un año, sería tres, cuatro años. No, no, por lo, no. Por no, lo menos. Está complicada la cosa porque ella dijo, no es que ya tengo justo un compromiso, pero estemos en contacto. Claro. Sí. No, yo, yo creo que Emma no se presta así como, Uy, ¿sabes ¿sí? qué? O sea, o sea que sí podría hacer algo como The Voice, no, no, no lo veo prestando la, la mano para pa sacar un proyecto porque igual The Voice ya sí, vale, una propuesta distinta, algo interesante. Aparte lo que están haciendo, por ejemplo, Marvel, DC, mm. ¿eh? ¿cachai? Pero tampoco está muy allá, muy alejado del nicho. Aparte como, como que la tercera temporada Tuvo este super capítulo Que todo el mundo decía Estaban cuatro países distintos Lo tenéis que ver, lo tenéis que ver Y cuando salió fue como ¿Era eso? No, no, no fue como la boda roja <risa> <risa> Claro, algo así Así ya. que eh. bueno Esa fue la, la, la noticia Hyokoyimística de la semana Eh <risa> salió un juego de nosotros hemos hablado de Take Two Interactive hartas veces en el programa esto si no me equivoco es de ellos eh, porque salió un juego que es de esta línea de los desarrolladores de juegos como Until Dawn, eh, Man of Medan, etcétera, etcétera, etcétera que son estos juegos que son como medio película interactiva eh, sacaron un juego nuevo que se llama The Quarry tiene algunos actores bien importantes como la, una de las chicas que sale en More Family sale el de Detective Pikachu y sale... Bueno, sale el hermano de Sam Raimi. Eh, así que, bueno, igual ha estado como bien cotizado el proyecto este, de este juego. Salió y la verdad es que los reviews son bien mezclados. Yo lo he estado viendo en, en YouTube. Eh, en mi consola favorita de YouTube. Y el juego tiene hartas pifias. Hartas, hartas, hartas pifia Y tiene una simplificación de mecánica bastante importante, en, en relación a títulos anteriores como Manos me dan como... ¿Cómo se llama? Como Little Hope. Eh, así que es bien raro el juego. Y de sí. hecho, bueno, la, la, la, los reviews en Metacritic son bien raros también. Porque eh, los reviews especializados, bueno, ustedes saben que la mayoría de estas páginas tienen como reviews de usuarios verificados y re, re, reviews de sí, usuarios sí. como X. Mm. Los de los críticos como profesionales están en 80. Sin ningún comentario negativo. Y los reviews de los usuarios normales, comunes y corrientes, eh, ciudadanos de pie, tiene eh, 30 positivos y 37 negativos. Es, wow. como, es como que están en 5.5. Está sí. mucho más mezclado. Mucho, mucho más mezclado. Sí, es ya, que oye. digamos que esto es una experiencia interactiva porque al final era una novela sí. como, como, termina vendiéndose como, como casi una serial eh, yeah. episódica pero que solamente interactúa en ciertas acciones mmm, en quick time, quick time events y, sí. y en decisiones pero más allá de eso no no tiene mucho o sea que el problema corregir el, juego. Yo, claro, Creo que el problema es que tiene que tienen en la mayoría juegos este juego es ¿Eh? o sea, decir que yo, yo muchas de las críticas que he visto acerca del juego son por problemas técnicos. Y problemas técnicos que igual como sí. que no solamente están atados al tema del gameplay. Porque obviamente este es un juego que está súper orientado, por ejemplo, al streaming. Tiene un... Y, y que para, como experiencia interactiva, ¿cachai? Como para una audiencia. Y para audiencia de tu audiencia, ¿cachai? Pero, sí. por ejemplo, una de las cosas raras que vi es que, por ejemplo, en el modo streamer, que, que viene incluido en el juego. Ahí, te pusieron como una opción para tener música que no tuviera sí. copyright claim sí. y el copyright y, y, y la música que tienen para el copyright claim o sea es libre de copyright tiene copyright, entonces aunque tú sí. juguís con eso te van a botar los videos y te van a botar el stream entonces es Exactamente. muy extraño todo, todo ha sido muy extraño con el juego de hecho la, la streamer que, la, que estábamos viendo nosotros claro jugó la primera vez el stream mode y creo que encima las, cancio las canciones están muy mal puestas en el juego, de partida, punto número uno. Segundo, las versiones que pusieron sin copyright, que si tienen copyright, son muy raras también, las elecciones de canciones. Y también está este tema de que te sale el copyright claim igual en Twitch y en YouTube, cosa que es como ¿cuál es el propósito de hacer un streamer mod si no, si no te va a salir música sin copyright? Y por otro lado, hay un tema con los modelos, con las voces, todo hay, una, hay, hay varios aspectos técnicos que son como bien extraños considerando que cuando salió Until Dawn está bien, ahora ya está un poco desactualizado, como que uno lo juega y es como que okay, ya, ya la gráfica ya, ya, ya no, no, no, no superó la prueba del tiempo, pero en su momento, cuando salió Until Dawn, era como, esto es como lo mejor de lo mejor que hay, ¿cachai?, en cuanto a gráfica, y ahora es como que no es tan así. No. Por, otro lado, por otro lado, el tema de que se siente mucho en cuanto al gameplay que hace que el juego sea muy raro Es que normalmente cuando tú escribís un juego de este estilo, eh, como que escribís una línea temporal como, como una opción, ¿cachai? como todos sobreviven, todo sale bien Entonces por ejemplo si tenía una escena que estaba diseñada para que un personaje estuviera interactuando con otro Y uno de esos dos persona personajes se te muere Después la opción que veis tú en la que está el personaje solo De repente se siente extraña Porque es como que en verdad esas, esa escena estaba diseñada Para que estuvieran los dos personajes interactuando ¿Cachai? No el personaje pelado Entonces como que todas esas cosas se notan mucho En este juego en particular Ya, es que ese, ese tipo de mecánica Donde tenéis como un revillete de opciones Y tenéis branching pads Siempre son un cacho, cacho y Siempre sí. son un problema porque tenéis que tenéis que tomar en consideración todas las posibilidades y, y mientras más opciones hay jugador, más tenéis que... porque había un juego que también se quedaba como en la misma norma que estaba construido sobre la misma... como construye tu propia aventura, esa es la, la que quería citar. Mm. En el construye no. tu propia aventura, había un juego de esa temática, había un juego que se llamaba como Ruta 76 70, una cosa por el estilo, donde era alguien que viajara, mm. era como que tú viajabas en, una, en un auto y podía ir pasar de una historia donde... No sé, pues conocí ahí A un cabro chico que está escapando de su casa... Hasta que te secuestran en un taxi... Hasta que te, te tenéis que enfrentar a un asesinato... O, o que o simplemente una historia bonita... Con un final bonito y cosas así... supuestamente sí. también... Iba en la misma mecánica... Pero sí. yo creo que igual... En el caso de Quarry... Y lo que he visto ahora... Leyendo la, lo, como las críticas de lo que pasaba a la gente... El problema de hacer un juego así es que tú, igual, tenés cierto grado de, intra, eh, de, de, de influencia ¿cachai? sobre claro. el desempeño que tú tengáis, porque no solamente tus opciones importan, sino el por qué. Mm -hmm. porque claro. Si tú vas a hacer, por ejemplo, en, en el caso de esta película, de que, o sea, el tema de, en el caso de Quarry, que la temática está súper definida, que es un slasher, eh, va a ser una película de los 80 y todo lo asuntos tú, igual, sabéis cómo va a determinar la cuestión tú sabes es que las cosas mm. no se van a desviar tanto como para que, no sé, po, como el final de los ovnis en Silent Hill 2, ¿cachai? o el final claro. de los perros, ¿cachai? Mm. no vaya a llegar a ese punto entonces ahí mm. como que se pierde un poco el interés y, le, y el atractivo de como explorar opciones entonces es que al final igual va a terminar en lo mismo claro, claro entonces, o sea, la presentación todo el mundo dice, no, la presentación es muy bacán, ¿cachai? La, le, los talentos que hay eh, asociados son muy buenos, cachai y, y es toda una propuesta muy bonita mm. pero esto está súper dirigido a la gente que uno de dos, o le gustó un down y estaban esperando que saliera algo similar o les gustó esta este, esta cuestión que hizo Black Mirror en Netflix, Bandersnatch, claro. Bandersnatch y lo querían ver en formato videojuego mm. Mm. Igual, claramente, Until Dawn sigue siendo el juego superior, hasta el momento, de todos los que han sacado. Y, de hecho, voy a, voy a ser súper honesto, ya, sin haber jugado, yo pregunto, si tú querías hacer una cuestión así, ¿no es mejor desarrollarla en base, por ejemplo, a lo que pasó con Detroit Become Human? Si tú querías tener una eh... experiencia cinemática, ¿por qué no mejor utilizar los recursos del videojuego para, para en favor de esa experiencia...? Y no simplemente como, no sé, por pues jugar con un control remoto, porque al final yo creo que eso es lo que, por eso están los, los reviews de los usuarios tan, tan mezclados, ¿cachai? Hay gente claro. que efectivamente quería tener, ni siquiera un juego de acción, sino que tener una participación en el juego y no simplemente ser un pasajero. Claro. Claro. Que al efecto. final eh, es un tren guiado, no no hay mucho que hacer. Claro. Claro, ¿cachai? Mm. hasta el Time Crisis tiene más opciones, pues, ¿cachai? Es que podéis tomar opciones y influencia y el camino. House por House lo, por the the lo the menos podéis matarlos tú. En Consoles tú estás participando en una película, pero te, estás haciendo algo mientras pasas sino, O sea, sí. si, tú estás, si tú estás jugando un juego y estás todo el rato así comiendo cabrita, ¿es realmente un juego? ¿Cachai? Mm. ¿Te estáis viviendo? No, una buena, buena pregunta. ¿cachai? ¿Hay un gameplay? Etcétera. Ya. Yeah. Bueno. Quedará a discusión para los próximos juegos que saquen. Porque igual estos cabros sacan jaletas de juego. Eh, sigamos por, con la siguiente noticia. Que es... Esta viene más de este lado. De, de, este, de este país. Porque hay un creador de contenido y streamer acá muy popular. Que se llama Pepe el Mago. De hecho eh, me lo recomendó... El Berut de Yastic. Yo no lo conocía. <risa> Pero resulta que este compadre. Es muy conocido. Tiene muchos suscriptores en YouTube, en Instagram, en TikTok. En todos lados. Y este compadre eh, sacó un juego. Sacó un juego yeah. 2D, retro, muy bonito, está en Steam, y hasta el momento parece que le ha ido re bien. Así que, eh, los invito a que lo chequen. Eh, está en Steam, no, creo que no es muy caro, creo que sale como así como 3 lucas, 2 lucas. Según, según Steam, está a 5.500. Ya, 5 yeah, cinco lucas. Bueno, pero la verdad es que el juego está bien bonito, tiene una estética bien retro, obviamente. Que el estilo de la mayoría de estos streamers que como que tienen eh, como que se enfocan más en los juegos retro. Es eh, una estética mea Génesis, ¿no encontráis Metano? Sí, yo lo, yo lo veo muy bonito. Yo sí. lo veo muy bonito desde un punto de vista. Desde mi punto de vista de, de pincelar. Digo que de verdad es bonito. Y a, a ese precio. De hecho está con 15% de descuento por la oferta de Steam. Entonces. Sí. Eh, 5.500 ya no tenéis nada que decir, al contrario si tenéis como para en vez de comerte un completo, comprate este juego claro, dos completos yo creo que sería más, más depende, adquirir. depende de dónde <risa> depende de donde, la fuente alemana no fuente no, alemana, no, no, no ya, no. <risa> yeah. eso, eh, recomendación más cercana ¿no? Eh, ahora vamos a, con la primera noticia relacionada con Activision Blizzard de la noche, porque se vienen varias. Eh, eh, justito vamos, antes de empezar vamos, el streaming Y Blizzard empieza a dejar la cagar. Claro. Tira. Sí, siempre, siempre, siempre, siempre. No, no estamos fiscalizando y, esta noticia, y se manda toda la embarrada. Y esta noticia tiene que ver con Diablo Immortal, que ya lo hemos venido conversando eh, acá en el, en el programa. Y esto es que yo no entiendo muy bien cómo funciona el juego mecánicamente, pero aparentemente podés comprar unas gemas que sirven para mejorar armas o mejorar ítems, ¿cierto? Sí, sí. Entre tantas y cosas que podés comprar. Que, claro, resulta que este compadre, eh, Queen69, que es un streamer, nice, eh, este streamer compró una gema para mejorar un arma, obviamente, este... Oh, la idea de comprar estas cuestiones es para mejorar como las mejores armas del juego y de hecho creo que el Metaru ya había hablado en algún momento que alguien había sacado el cálculo de que para tener el mejor equipamiento del juego tenías que gastar una cantidad ridícula de plata sí este compadre como que tenía las intenciones de empezar a hacerlo y se gastó 6.000 euros en eh, comprarse una gema para mejorar una de estas armas y resulta que eh, en el stream se equivocó y la gastó en un arma de menor nivel y aparentemente no tenéis vuelta atrás una vez que gastáis la gema, entonces el Ojo. compadre se enojó, se onda, desinstaló el juego, se puso a, a vociferar cosas eh, negativas, por decirlo de alguna forma, en el stream, y se puso obviamente a echarle la culpa a Blizzard por no tener opciones como de echarse para atrás, no tener opciones de cancelar la compra. Así que. En fin. Se mandó esta embarrada y no tuvo como no, como cancelar la compra, como cancelar la, la acción errónea. Así que, bueno, se, se la tiró con Blizzard obviamente en Twitter, se viralizó el caso. Eh, este, y bueno, como Blizzard no... Creo, creo que Blizzard hasta el momento no le ha dado respuesta. Así que, nada que hacer. Igual vale es un tema de diseño, no debería poder hacerlo, pero... A la vez no, se, eh, se puede Entonces mm. Entre gastar nah, eh, toda Esa cantidad de plata para gastarlo En, en eso eh, Mira la, la verdad verdad Libra el de brío. Mira yo he visto gente sí. que la ha pasado bien En Diablo Immortal Porque no sé es un diablo. No, tiene esa plata. De hecho, hubo, hubo un chiste súper interesante que te, a este senador de Estados Unidos, Ted Cruz, que admitió que él era, él era una persona que pagaba por lo. Pa, pa, él, él era, estaba abierto a pagar eh, por todas estas microtransacciones. Le, le, le dicen ballena. <ríe> es una ballena está dentro ahí, de los pues, puntos del juego. Está, se han mandado miles de cagadas pero fue eso lo que definitivamente hizo que la gente finalmente dijera que era una persona horrible. Eh. Eso. ¿Cachai? Como sí. ah, que no sé, bueno, hay tantas cosas malas. Y eso que ni siquiera es la primera cosa que vamos a hablar. Sí. Es lo peor. Bueno, en otras noticias. Relacion... Esto está relacionado como más indirectamente con. Eh... Activision Blizzard Pero es que Aparentemente Tony Hawk eh, 3 y 4 Estaban en conversaciones Porque bueno Salió el 1 y 2 Le fue muy bien Sacaron un DLC Tuvo muy buena recepción El juego El remake eh, Y bueno Tony Hawk Aparentemente La persona real <risa> Estaba haciendo Transmisión en Twitch y le preguntaron y él eh, respondió de que había estado efectivamente dentro de los planes hacer un remake del 3 y el 4 combinados como el 1 y el 2. Eh, pero desde que Vicaros Visions, eh, perdón, dice, el plan según Hawk era que Vicaros Visions nuevamente estuviera a cargo del remake del tercer y cuarto juego, sin embargo, después de que el estudio fuera absorbido, Activision empezó a buscar otros desarrolladores. Fue durante este proceso que la compañía no quedó para nada convencida de lo que, propon, lo que proponían distintos estudios y a buscaban perfeccionar lo que hizo Vicarius con Tony Hawk 1 y 2. Así que aceptaron otras propuestas de estudio y aparentemente no les gustó al final la idea de hacer este 3 y 4. En fin, ahí quedó, quedó dando vuelta la idea y no se concretó. Una lástima. Mira, la verdad 3 y 4 eran tan buenos del Yo creo que no tanto lo, como el 1 y el 2 O sea, del 1 y el 2 yo lo entiendo Hay, hay gente que, que, que, que todos sus gustos musicales están definidos por esas dos bandas sonoras Pero el 3 y el 4 no sé No sé bueno, O sea, estáis del, del lado de Bueno, no era tan buena idea Pero si los hubieran rehecho Podría haber sido sí. Como rearmado es que, de nuevo, como te digo es como, o sea, es una es un nicho, yo sé que hubo mucho ruido al respecto y todo la cuestión, pero genuinamente la gente quería o sea, ¿tú te tú, tú tenías el, el, el remake del 1 y el 2? yo tengo el remake del 1 y el 2 ¿o hubieras comprado el 3 y el 4? probablemente ya, pero no, sí, este, ¿qué es el tema? ese probablemente es lo que mata al tiro la el interés de la gente en trabajar en eso, y aparte Mira, seamos súper honestos, la gente que está detrás de esto probablemente tiene que pensar que la plata que tienen que gastar en licencias y el trabajo y los problemas que se tienen que sí. tomar para poder sacar esta cuestión al aire, por el 3 y el 4, mm. mm. quizás no valía la pena. A lo mejor como un DLC del 3, del 1 y el 2, pero para eso tendrían que haber construido el juego pensando en eso. ¿Cachai? claro, bueno, hay una noticia de, de Forbes en la que se muestran que eh, es uno de los juegos que más rápido ha vendido un millón de copias el Tony Hawk 1 y 2, el remake es así que, que igual me parece raro porque desde el punto de vista económico igual me parece que no era tan mala idea pero es que, es que por eso te digo hay una diferencia, está el 1 y el 2 y está el 3 sí. y el 4 el 1 y el 2 por sí solo, son un motor, ¿cachai? Pero y el Trailer claro. 4. ¿cachai? Mm. Eso te digo. Es como el Trailer el 4, sí, son Tony Hawk, pero para el Trailer 4, ya para ese entonces, la moda ya estaba. La cosa se habían enfriado. Mm. ¿cachai? Mm. Ya no había tanto interés. Ya estoy seguro que puede haber alguien por ahí que te puede decir. Eh. eh hay gente que te puede decir hay mejores juegos de skate que el 3 y el 4. Ya. Yeah. Sí, de todas bueno, formas, sería... de todas formas, este bicho, un Blizzard, sabe dónde está el dinero que es Call of Duty. Sí, totalmente. Eh, es... Pero bueno, esa sería la penúltima, porque la, la última noticia que tengo es la más importante de todas, porque <risa> después del último capítulo de la cuadre Fuerza se llevó a cabo el, 20, el stream de 25 aniversario de Final Fantasy VII. Yo cuando empezamos a armar la, la planilla de noticias que íbamos a hablar, no acordaba que no habíamos hablado de esto. Así que estoy muy emocionado porque íbamos a hablar de esto. Es que fue justo eh, justo unos días después del último programa, así que sí, merece la pena. justo un par de días después del, del último programa. Eh, se anunciaron... Varias cosas, varias cosas que nadie tenía idea que iban a, que iban a suceder. se por, eh, por ejemplo, se habló del de remake versión como uno a uno que, que habíamos conversado, que era el... ¿Cómo que se llama este? El Ever Crisis. Sí. Va a haber, si no me equivoco, una beta cerrada y de dentro de todo aparentemente estaría por salir este año. Uh -huh. Dejó de ser un juego móvil, si no me equivoco, ¿no? Uh, ¿Lo anunciaron también para Nintendo Practice. Switch o oh, estoy equivocado? No, no es lo anunciaron para todas las plataformas. <risa> no, yeah, es, es el, para el, plataformas. el Crisis Core. Ah, el Crisis Core. Pero el Ever sí. Crisis, Level no Crazy. me acuerdo si lo anunciaron para más plataformas. No, creo que sigue siendo para <risa> móviles. <risa> sigue siendo para móviles. Sí, dice iOS y Android hasta el momento. Ojalá, ojalá se avispen. Lo saquen, en, en la que Switch. sea. No, en la Switch. O que lo pongan en la Switch. Estaría muy bueno. Mm. Eh, se anunciaron también, obviamente, como siempre en estos streams, eh, un montón de merchandising. Se anunció, tal como había dicho Pato Metaru, no me acuerdo quién dijo, pero se anunció un remake del Crisis Core que a mucha gente la tomó por sorpresa porque, bueno, eh, no había ninguna, ninguna pista, ningún, remo ningún rumor de que hubieran iban a hacer un remake del Crisis Core. Pero la verdad es que se ve muy bacán. Yo eh, no tuve la suerte de jugar el Crazy Score. Lo jugué un poquito una vez que un amigo me prestó una PSP. Pero el juego no ha salido de la PSP. No estaba en ninguna otra plataforma. Y ya estaba bueno que lo pusieran en algo más. Y bueno, aparte le hicieron un update gráfico. Aparentemente, eso sí. Las mecánicas de juego no las tocaron mucho. solamente un update gráfico. Y eh, la verdad es que uno de los problemas que yo tuve yo. Por lo menos cuando lo jugué. Era que no me gustó mucho la, la, la, el modo de batalla. Así que... Vamos a tener que ver si es que efectivamente le tocaron algo más que solo lo gráfico. Para ver si la gente se anima a jugarlo. Pero bueno, el solo hecho de que sea el Crisis Core es como que ya mucha gente lo va a comprar y lo va a jugar y lo va a disfrutar. O sea, es que si ya tenéis ya todos los assets que, que tenéis de Final Fantasy VII Remake, a hacer sí. Crisis Core era un tema. Sí. Bueno, entre otras cosas que se anunciaron también se anunció la nueva temporada, la temporada 3 de eh, el Final Fantasy VII de First Soldier. Que no sé quién está jugando esta cuestión, en verdad. Probablemente en Japón. O sea la única parte en la que lo están jugando todavía. Que es el. ¿Cómo es que se ¿Cuál era el término? El Battle Royale de Final sí. Fantasy VII. Sí, que es una Battle cosa muy, muy rara. Bienvenida es una al cosa futuro. Muy rara. Uh -huh. Sí. Y bueno, lo que todo el mundo esperaba, que de hecho yo creo que la mayoría de la gente estaba escéptica de que actually iban a mostrar esto, porque eh, si todavía si todavía no se no pareciera que fuera a salir pronto el Final Fantasy XVI, eh, que bueno, está anunciado para marzo del año que viene, si no me equivoco, era incluso menos probable que se mostrara algo de Final Fantasy VII Remake parte 2, pero lo no mostraron. Así que cumplieron con eh, mostrar qué es lo que se está trabajando para el Remake Parte 2. Mostraron algunas partes de gameplay, mostraron, bueno, diálogos, mostraron... Además, se anunció finalmente que el Remake va a consistir de tres partes. Final Fantasy VII Remake va a ser la primera parte. Este que anunciaron ahora que se llama Rebirth o re Renacer en español, todavía no estaba confirmado el nombre en español, pero bueno, la traducción directa sería como Renacer o Renacimiento eh, va a ser la segunda parte, todavía no se sabe hasta qué parte del juego original llegaría en cuanto a la historia hay conjeturas, pero nada, nada claro todavía, y posteriormente va a haber otro eh, para hacer como el último y sería una, al final una trilogía ahora, también se confirmó que los tres, los tres Final Fantasy de Remake van a partir con Red Remake Rebirth Y el último todavía No le ponen nombre Pero va a ser re Algo Salieron muchos memes Diciendo que va a ser Revengeance Como el Metal Gear Racing. Pero <risa> Pero bueno eh, Entre otras cosas eh, Se mostró por ejemplo La escena de Nibelheim Que es un Para la gente que ha jugado El original Es como una especie de flashback en la que se ve que eh, se, en la que se ve a Cloud interactuando con Sephiroth En esta en la parte en la que Cloud explica cuál es la historia que tiene él con Sephiroth. Eh, Cómo es que Sephiroth llegó a ser como el enemigo principal del juego, porque, eh, bueno, los que jugaron el remake o han jugado parte del Final Fantasy 17 saben que, durante la mayor parte del primer capítulo de, de este primer eh, parte del juego, como que el enemigo fuera Shinra, ¿no? Pero una vez que llegas a la torre de Shinra, es como, ok, hay otro malo más allá que es Sephiroth, y bueno, en la parte de Nibelheim es como que se explica más en detalle cuál es la relación de Sephiroth con Cloud y la, el resto de la parte y con Shinra, todo. Así que, muy interesante. Otra cosa muy interesante que eh, se mostró en el trailer, que no está confirmado tampoco, es que, bueno, en esta parte Sephiroth está acompañando a Cloud, pero da la sensación de que Sephiroth fuera un personaje jugable, cosa de que no ha sido nunca posible, más allá de, creo que, un juego de pelea de Play 1 que se llama... No, bueno, ¿cómo se llama? Guys. Okay, algo así. Sí, pero en ningún otro juego... Bueno, en el Smash, obviamente, eh, podéis jugar con Sephiroth, pero... Fuera de esos de esa... De esa de, Honrosas decepciones, digamos, nunca se podía jugar con Sephiroth en otros juegos. Así que sería bacán que se pudiera jugar con Sephiroth en esta edición de Final Fantasy VII ¿En ese juego de pelea que era el Square de Final Fantasy? ¿No se podía jugar con, F con Sephiroth? No me acuerdo. Es que es, hay uno, hay uno de Play 1 que se llama como Air Guys. No sé, es que está, de... la, está el otro que era como de, de lo, donde estáis como volando. Y podéis jugar con Ah, con en, el en el Dissidia. Dissidia, En los Dissidia sí se puede en jugar. Dissidia. Pero, bueno, son juegos de pelea. No hay ningún juego como de historia en el que podés jugar con Sephiroth. Con me sorprende, me sorprende que no podés jugar con Sephiroth con considerando lo. Sí, portales. no me acuerdo si hay uno hay uno que es sobre los turcos que está para para móviles. Que no me acuerdo si ahí podés jugar con Sephiroth tampoco. Pero bueno, o sea, los Mira, móviles la... sí, pero no. lo adaptan porque son como un multiverso de Final Fantasy en. No. No adicional, etc. Sí. Caso, cualquier caso, no, no es la gran cosa. Ahora, si te dejaron jugar con Ariana grande, ahí te creo. Mm. Claro. Zephyr, <risa> no. ahí nomás, bro. Ahí no, no es la gran cosa. Bueno, pero me, me complace decir que Square Enix cumplió con lo que tenía que hacer. Así que, bacán. Al, me a, alguien le cumplió, a alguien le cumplieron. Y era la gente de Final Fantasy VII. Sí, Oye, ¿no hablaste sí, de sí. las estatuas? Sí, bueno, bueno merchandising la varios. Tato, entre... La estatua de Tifa, ¿no, eso no la mencionaste? No, esa, esa, esa no la... De hecho, creo que no la, no la mostramos en la Cuatro y Fuerza puede... eh, hace como... Hace un tiempo No, pero tres, hace sí. tres semanas o cuatro semanas como que hablamos de la noticia igual. Sí. Pero no, esa no es oficial. Sí, lo que pasa es que mostrar la estatua de Tifa también en ese momento. Y también nosotros sé que viniera una misma estatua, pero de la red. Claro. Sí. Pero bueno, sí, pues mostraron, mostraron estatuas. Hay una de, de este personaje nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Y una de Cloud. Y hay aritos, hay muñequeras, hay pines, tazas, peluches y un reloj. Este reloj se había mostrado antes. Me acuerdo que de hecho creo que lo habíamos pasado acá mismo en la fuerza que estaba este reloj con la, con la Buster's World. Que es hermoso. No sé cuánto costará. Eh... Pero estaba muy bonito. Y ahora lo mostraron como oficialmente. Así que, bacán. Es de todo. a todo hay y para todo, todo. el presupuesto. Menos el mío. <risa> Exactamente. Esas serían mis noticias por el día de hoy. Buena. Ya. Le hago el pase a... acá o acá? todos ¿sabes qué? Yo tengo puras noticias muy malas. ¿Queréis que pase <risa> yo bueno. o ahí tú? Dale, dale. Parte tú. Yo no tengo nada de Blizzard porque de hecho en la pauta me quitaron. La noticia de Blizzard que tenía me la quitaron. Así que... <risa> que llegó tarde. Es que es ¿no? de Blizzard? Dámela a mí, dámela a mí. Oye, ya voy a ir entonces para de arriba para abajo. Dale. Ya, voy a partir entonces. Gente, yo sé que ustedes si a lo mejor tienen arriba, arriba de 30 <risa> de conocer esto, pero para la gente que no, hubo un tiempo donde existía el concepto de los fanzines los fans o los sin en realidad ¿qué son los sin o los fans sin? son básicamente publicaciones o mm. compilaciones ¿cachai? compendio que realizan los fans en torno a un tema una franquicia, etc ¿cachai? a veces esto se hace eh, por, eh, como, un, como algo como un producto para vender o eh, se hace como gratuito y todo el asunto ¿cachai? es como, porque nos gusta dar cosas juntémonos y presentemos y puede ser arte, puede ser cómic, dojin lo que sea, ¿cachai? puede ser para adultos o no uno de estos fanzines es un fanzine que se llamaba Showtime, y digo, se llamaba porque ya you no, know, todavía existe, pero está comprometido, y estaba basado en, eh, específicamente en Persona 5 y más específicamente en la relación eh, de amigos no tan, con ventaja que tenían Joker con, eh, con Crow con la gente de Cacha Persona 5 sí. 6, quiénes son? el, el, el pelinegro con el pelirrubio ¿Sí? mm. o sea, ese, ese fascín solamente se podía vender en el mes de junio después de eso eres legal <risa> el problema es que, bueno, esto es un proyecto comunitario y como tal no, no hay una empresa detrás no está obviamente endorsado legalmente, o sea, oficialmente no legalmente, pero no oficialmente por Atlas ni por Segar, ni por nadie y por ende todo esto es súper informal el problema está en que lamentablemente tuvieron que salir los organizadores a avisar por, eh, por las redes, por Twitter particularmente que eh, eh, el proyecto se quedó sin fondos. <risa> Después quedó, de que habían... O sea, quedó cero peso. Lo cual fue como... ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos hicieron un fundraiser. Lograron la cifra de 21.300 dólares. Para todo lo que fue la, la, la impresión, la distribución, el merchandising, todo el asunto. Pero toda esa plata se había desvanecido. ¿Por qué? Porque uno de los moderadores no encontró nada mejor que tomar toda esa plata y gastársela en Kenchinimpa. No, Te pillamos. No, no, no, no, Ahora, uno, uno puede decir, oye, pero persona 5 es un juego sobre ladrones, que alguien se robe la plata, igual es como parte del, del deal ¿no? No, no, mira, lo que pasa <ríe> es que esta persona, según lo que se explica en un comunicado que sacaron los mesones sobre... ¿eh? No es el primer fanzine que se hace, no es la. Esta gente siempre ha participado en otros pillos y todo el asunto. El problema está. Es que toda la plata se manejó a través de la cuenta personal. De la, una de las personas que organizaba. Y si tú tenías en tu cuenta de PayPal. 21 mil dólares. Y juegas una cuestión como aquí Impact Que está diseñada para sacarte la plata. Y tú decís uno más después devuelvo la plata y después uh -huh. te doy cuenta que hay de gastar mil dólares o sea yo, yo sinceramente tengo que preguntarle a la gente que cacha de que Impact ¿cómo? ¿cómo llegáis a gastar tanta plata? en el juego ¿cómo? ¿cómo? tirando estrellitas ¿no? es pues. fácil ¿no? <risa> no vive en latinoamérica <risa> no, pero <risa> de verdad puedes gastar, gastar plata de una en el juego Sí, si, estáis, si estáis muy metidos en la pasta, sí. Y por eso uno uno cuando tiene la posibilidad, fija límites. Fija alertas. Sí. Entonces, igual, obviamente, ya, dentro de este comunicado, dicen que la persona, lamentablemente, esto, como es todo un proyecto no oficial, que no tienen, no, no, se pueden tomar acciones legales. Y lo único que lograron es que este moderador, esta persona, literalmente les devolviera 3.000 Mm -hmm. dólares y el resto se perdió el resto no existe entonces lo único que les quedó es tomar tomar avisarle a la gente decirle lamentamos lo que pasó vamos a tomar esta plata vamos a tratar de hacer lo que podamos para enviarle a la gente todas estas cosas y el resto eh, vamos a tener que hacer otro fundraiser para poder recuperar los fondos y poder así finalmente mandarle la, las cosas a la gente porque si no, porque ni siquiera tienen la plata para hacer re, eh, reembolsos. Entonces, que, es, es brígido. Porque sí, de verdad, yo, yo, yo, yo no, yo, ¿cómo, ¿cómo en qué en qué cantidad de volumen de plata tenéis que gastar para poder quemar 20 mil dólares? Porque igual, según el artículo que está mira, que, en, en, en Morte te, te demoráis cinco minutos, <risa> sí, no no no, no, no, no, Porque igual Genshin Impact, yo sé que es un gacha y tú tienes que inyectarle plata hasta que la cuestión salga. ¿cacha? Hay gente que solamente obtiene cosas nuevas cuando no sé, cuando te regalan de la currency que tienen Genshin Impact. Y que tampoco no es necesaria, pero. Pero, pero, pero el tema es como ¿Cómo? ¿Cuál es el camino para gastar esa cantidad de plata? Porque incluso dicen, es posible que no se haya gastado toda la plata en Genshin Impact Pero sí, gran parte, ¿cachai? Mm -hmm. como que estuvo viviendo costa, con plata robada de todo ese tiempo y es como... En fin, el tema es que esto... No, no sé si la gente de mi joyo a lo mejor se, se tratará de acercar con ellos... O, o, o la misma comunidad, pero igual es un precedente lo que no. hemos hablado de cómo yo, los yo, juegos yo, yo, yo de otro, No, ¿cómo, ¿cómo? lo que se hace en el hoyo verso queda en el hoyo verso. <risa> como el hoyo. En fin, <risa> como el hoyo. igual es de nuevo, él, es como va de la mano con todo lo que hemos hablado de cómo estos juegos están diseñados precisamente para, para abusar de la, de la necesidad de la gente de, de apostar, de gastar sí. plata. Porque, <risa> la ludopatía. Las ludopatías son brígidas y son capaces de hacer esto. Esta es, es terrible. la ludopatía de la seducción. <risa> en fin, oye, eso no puedo lo... ser feliz. No puedo ser feliz <risa> hasta que no gaste 20 mil <risa> pesos en Echen al día. A hasta, cons hasta, hasta conseguir la misma Goifu, pero en 5 estrellas. <risa> claro. Oh, bueno, de hecho uno de los comentarios que hace la gente es como finalmente las waifu de Kenshin Impact son mejores que los bandos de, de Persona 5 hay sí. más plata ahí, ahí está la plata oye, eh, eso por un lado ahora igual es un tema completamente diferente y quizás esto es un tema más serio así que me lo voy a tomar con un poco más de, de seriedad eh, todos estamos conscientes de la discusión eterna que ha habido sobre que los videojuegos violentos generan personas violentas y a lo largo de los años se han realizado múltiples estudios al respecto Sin que ninguno de estos estudios genuinamente haya logrado eh, establecer un vínculo entre, O una, una correlación entre entre estos fenómenos claro. eh, Algo que quizás no está tan estudiado, pero que sí ha estado mucho en boca de todo Es el tema de la sexualización o el contenido ni siquiera el contenido para adultos, pero sí la sexualización que existe en los videojuegos. Claro. Por ejemplo, si yo les digo eso, yo por ejemplo digo, ¿se acuerdan de Mortal Kombat 9? ¿Se acuerdan de los, de los diseños de los personajes femeninos en Mortal Kombat 9? Mm -hmm. Ya, yeah. por ahí, comparados como, con de, como son en Mortal Kombat 11, ya, yeah. por ahí, ¿cachai? Mm -hmm. eh, eh, y ante eso, eh, un estudio que también se publicó hace relativamente poco que fue publicado eh, en un, eh, en un, eh, ¿cómo se llama?, por parte de la, de la Universidad de eh, Stetson. Siempre te vamos a poner, hay que poner, no sé cómo podemos poner de, de bibliografía, porque cuando uno cita estudios tiene que poner la bibliografía. Pero ahí sí, no per, per, de pero ningún... fue una, un estudio y que se fue publicado en eh, una revista de ciencia. No, sí, no, no es como de eso, como hay estudios que dicen, ¿dónde?, ¿cuál estudio?, hay claro. estudio, investigo. No, este sí es un estudio que sí se publicó, hay papers asociados a todo lo siento. Bueno, sí. eh, según las investigaciones que hizo Christopher J. Ferguson, que fue un, un profesor de psicología que trabaja en esta universidad, a lo largo de 20 años de estudio y de investigación se logró determinar relativamente de forma lógica que no existe una correlación entre la sexualización o cómo se presentan los personajes. O, o los videojuegos eh, la influencia que esto pueda tener como por ejemplo que los jugadores de, de género masculino se conviertan en personas misógenas o que las personas de género femenino se puedan eh, ver a sí mismos con problemas de dismorfia o con baja autoestima, etc. Como que haya una correlación entre la sexualización que existe en los videojuegos y eh, la percepción misma de la sexualidad en los jugadores que juegan estos juegos ya, yeah. sure. Y una de las razones por las cuales también se publica esto es que si bien es cierto, ha habido mucha discusión sobre el impacto que esto tiene eh, a lo largo de, no sé, los últimos 10, 15, 20 años incluso, es, eh, eh, mucho está basado únicamente y exclusivamente en el moralismo, estoy leyendo casi textualmente, mucho se está basando mucho en el moralismo y en la hipérbole pero con muy mm. poca evidencia de que este claro. tipo de contenido está causando un daño en la percepción de que las personas tienen de sí mismas y del concepto de sexualidad ahora, obviamente el, el artículo y el, y el paper va bastante en detalle cuáles son los procesos que se realizaron para poder realizar este, este tipo de afirmación y para poder llegar a esta conclusión eh, y, y es, bastante, eh, es, es bastante lógico en la investigación que se hace eh, y de no, como dije vamos a dejar la, la bibliografía ahí para que la gente que realmente es interesada lo pueda leer porque igual es bastante bueno eh, igual es interesante ver de que para los estudios de la violencia en los videojuegos sí hay mucho interés y ha habido bastante trabajo investigativo para poder buscar una correlación o para tratar de certificar si es que existe esa correlación pero para esto que quizás ha sido un tema que ha habido tanto o más discurso eh, no ha habido tanto interés en una investigación seria claro, entiendo el punto ah, y eso igual no, no, no es como decir como vivimos en una sociedad pero sí como para para decir como por ejemplo igual es interesante que eh, para un tema que tomó muchas portadas y tuvo muchas discusiones y del que incluso nosotros también tuvimos en algún momento un con Chido también un tema de discusión Chiu. hace un par de meses atrás eh, igual es interesante ver que finalmente por lo menos según este estudio eh, no, hay, no hay un vínculo mm. no hay un vínculo aunque igual de nuevo es, es, es difícil tocar este tema a diferencia de por ejemplo la violencia que yo creo que quizás es algo mucho más tangible mm. eh eh y de hecho es mucho más tangible desde un punto de vista que no tiene un, un sesgo de género como por ejemplo en los cielos esto porque escucha, el, el tema acá es súper fácil y sin ya y de nuevo, de nuevo sin caer mucho en el análisis y, y sin irse muy por las ramas es difícil ver el efecto de estos estudios sin estar sin ser directamente el tipo de persona que podría verse afectado por este tipo de contenido Okay. Claro, pasa, pasa que yo creo que la diferencia radica en que el discurso sobre el tema de la violencia tenía que ver con el ser el jugador un, eh, un ente activo en la violencia dentro del juego, ¿cachai? como yo soy el que dispara dentro del juego, en cambio en un, en un juego que está sexualizado, o sea en el caso del Mortal Kombat, o sea en el caso de por ejemplo de un juego super icónico que está dentro como de, este, de esta discusión o como el Dragon's Crown, por ejemplo, eh, uno Siento que uno no es un ente tan activo dentro. Entonces, que, creo que ahí la diferencia entre, por ejemplo, un juego sexualizado y una película sexualizada o un anime sexualizado no es, tan, no es tan distinta a como si lo es en el caso de la violencia. Porque en el caso de la violencia, bueno, el argumento era como tú eres el que aprieta el gatillo dentro del juego. Entonces, bueno, ahí puede que haya una relación más directa. C caso que también está comprobado que no es así. ¿Cachai? Sí, porque el tema al final va en eso. Es como. Hay, hay una un, un, juego, un juego con una temática de es que no hay un, no, no pienso en un juego con una temática de vejación, ¿cachai? porque no es por ejemplo que va a haber un Doom Eternal sexualizado ¿cachai? no, no es porque tú veis un personaje con una escopeta mandando cosas tú no veis, no asociáis eso con que matar es bueno claro. pero al mismo tiempo no veis juegos donde tratar mal a las mujeres es presentado como algo bueno a menos que efectivamente tú lo hagáis. Y aún así, todavía existe el factor de que estáis jugando un juego. ¿Cachai? El juego, por sí inherentemente, no te, in no te induce a. O sea, la conclusión al final es que un juego así no te induce a ti a tener, por ejemplo, en el caso de un, de un hombre, a tener una percepción misógina de las mujeres. Claro. No el juego. Es posible que tú puedas tener esa concepción de antes, pero no es el juego la que te la implanta y además claro. el tema de la percepción corporal también no hay eh, no hay diferencia entre un juego y una película por lo menos en mi opinión eh, yo, creo por ejemplo, en esos casos yo, a mí igual me gusta como mucho citar lo que pasa en en, en, en Scream porque uh -huh. uno de los personajes en Scream dice que por ejemplo las películas no hacen a los asesinos, ¿cachai? solo lo hacen más creativos ¿cachai? <risa> no acordaba de eso y no es la había hecho tanto era una, una película que si querer tira esa frase y, y es como me hace mucho sentido porque al final de no eh, Hay una diferencia en, y, y de hecho no sé qué tan y, Yo, yo leyendo ese artículo y no, no sé si voy a leer el no sé si tengo tanta capacidad de, de, de atención Pero sí puedo decir que por ejemplo igual me, me parece interesante cómo ese, cómo ese paper o cómo, ese, cómo esa investigación afecta por ejemplo el hecho de que un videojuego de por sí no puede tener una... no puede afectar tu percepción de, de conceptos de sexualidad, pero sí las interacciones que tú puedes tener dentro de ese juego. ¿Cachai? Yeah. Porque en un juego hoy en día, en un universo donde tenemos como interacciones de multiplayer en línea, ¿son esas interacciones sí capaces de eh, afectar tu percepción de, de un tema? Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, es como, ya, ya no es como antes, como por ejemplo, no sé, con la época del Play 2, que tú comprabas un juego como, no sé, pues GTA, y sabíais que a lo mejor en algún momento podíais encontrar que la matáis y recuperáis tu plata, y esa es una elección de vida que tú tenías, no, po, ¿cachai? Hoy en día, a lo mejor, tú estás jugando un juego, que de repente es un problema bastante serio que tenemos, que estás jugando un juego donde hay cabros chicos, los cabros chicos se ven expuestos a guailones grandes, cachai, que les empiezan a decir cosas, y ese cabro chico después... Absorbe ese conocimiento, esa actitud y las repite, no sé, por pues en el colegio. Claro. Entonces, ahí, ahí es donde a lo mejor quizás está el problema, versus como tratar de culpar necesariamente al videojuego o el ambiente No, oh, por eso, por eso en, lo, en los juegos, por lo general, eh, cuando te metí en, la, en los ratings de la S. S, S R, esa eh, eso eh, dice bueno, interacciones online no, no afectadas por este rating porque es como que es otro universo es otro tema, ¿cachai? Claro. y no es como sí. que lo puedan hacer tampoco no, el, lamentablemente es otra vara que se mide, no, no es con la que pueden sí. definir una crítica de un juego, porque al final es una claro. interacción y es parte de la naturaleza humana no. y esto claro. hemos visto por ejemplo en muchos videojuegos en línea que por ejemplo, hoy en día que son conocidos por sí. ser eh, nidos de gente con ciertas tendencias políticas, por ejemplo mm. eh, Como lo que pasa, por ejemplo, en Mordhau Que la gente hoy en día dice Mira, Seti, si tú no creéis que, que... Si tú crees que Hitler no hizo nada mal juega a Mordhau Y es como, ver, hermano, no quiero meterme en ese tipo de cosas <risa> le, le, De mí, por favor No habléis nunca más, gracias <risa> no, no, por favor, esto <risa> es <en> doggies <risa> <risa> <Claro>. <risa> Hermano, está en la fila del doggies, cállate <risa> sí. claro oye, sigamos porque está muy buena la sí, discusión sí, sigamos, pero muy poco el tiempo lo que, lo que, he que he contado sí, podemos abordarlo más. en un futuro no muy lejano ahí, ahí lo podemos hacer oye, otra cosa eh, lamentablemente como Pato me quitó mis noticias, yo me quedé sin con pocas <ríe> noticias que voy a tirar dos anuncios de lanzamientos que se tiraron relativamente hace poco y son bastante interesantes uno, es que quizás para muchos no sea más o menos conocido, pero existe un eh, juego de arcade que es una, una serie de juegos de Shot'em Up que se llaman Ray rey, rey Z, por, por si queréis ponerle utilizarlo eh, que son bastante populares, que fueron eh, desarrollados por Taito en su momento cuando Taito todavía existía y que eh, anunciaron eh, a ver el 27 de junio hace como dos días atrás que iba a haber una colección de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco títulos en una colección que va a salir obvio para todas las plataformas. Cuatro, cinco, o sea, va a salir para Play 4 y... Perdón, miento. O sea, va a salir solamente para Play 4 y Switch. O estoy linda, las noticias como la corneta, pero no importa. Ajá. Lo que importa es que va a salir esta remasterización y si hay alguna vez algún shot -em que yo debería recomendar un juego de que yo debería recomendar es este. El pato, a lo mejor alguien cachó que que, que tire un video, por favor, tíralo Porque de verdad, el juego es muy sí. bonito Y es uno de esos juegos donde yo puedo decir Con total certeza que la banda sonora Es maravillosa Y me gusta mucho Por eso estoy muy contento de estar anunciando eh, Lo que más me llama la atención Es que no va a salir Va a salir solamente para Play 4 y Switch Y sí, bueno, es lo muy lo raro malo, Y lo único malo es que está Anunciado solamente para Japón, por ahora Entonces mm. va a ser uno de Siento un momento donde voy a decir ¡Oh! Me los voy a comprar a través de mi linda Distribuidor favorito ¿no? mi, mi distribuidor favorito de juegos De Pirate B. <risa> claro En fin, eh, eso por un lado Otra cosa que quizás también sea un poco más conocido eh, Atari Anunció una Colección fue Una recopilación Para celebrar sus 50 años y es como, si, ¿Atari tiene 50 años? ¿Todavía existe Atari? Bueno, la cosa es que sí. También existe, existe Atari, es un publisher, todavía está vivito y coreando, y, este, y esto sí que va a salir para Play 5, Xbox 4, Play 4, Xbox One, Suite, PC. Eh, y, y PC va a salir por Steam, no va a salir por. sorpresivamente no va a salir por Epic Games. Y no es en su consola. Ya. Eh... <risa> <risa> yeah bueno qué va a incluir esto va a incluir eh, 90 juegos que van wow. a ser eh, parte de toda la colección de consolas que en su momento tuvo atari que va a ser el atari de arcade va a ser poder arcade atari 2600 5200 7800 Li atari Li hoy va a tener juegos de atari links y atari jaguar wow wow, wow. Esa, esa, esa persona que está diciendo no puedo esperar a poder jugar todos esos juegos de Terry Jaguar que vi una vez en un episodio de Angry Video Game Nerd <risa> es como en mis tiempos en mis tiempos es, es raro, es que de verdad no, no puedo pensar a alguien que generalmente esté emocionado por esto mira, dentro del trailer dentro del trailer lo único histórico. que se podría considerar como interesante es que van a incluir 6 remasterizaciones. Sí. Una de eso, una de esas remasterizaciones, eh, eh, creo que era el, el juego de esa como juego de aventuras que inventó los Eastrex. Ya, yeah, no sí. Sé. Sí. Y, Bre y Breakout, que es y, y para toda la gente que cacha mm -hmm. en fin. La cosa es que. Esto va a salir para todas las consolas... va Viene con... wow como Uno de los features que tiene... Es que va a venir con todo desbloqueado... No hay que desbloquear <risa> nada... Yeah. No viene con DLC... Sorpresivo... Lo sé... En fin... Eh, bueno... Como, como es ya tradicional... En, esta, en estas recopilaciones... Eh, va a haber harto contenido extra... Como videos... Timelines... museos Retrospectiva etcétera es como todo material de, con, para leer y reflexionar al respecto es como wow es, en, en verdad la gente hace 50 años jugaba con esto en fin oye y dice por ahí cuánto va a costar porque a mí como que igual me interesa ¿eh? mira que lo, va a costar 50 60 dólares algo así así no, no hay no hay un precio anunciado uh -huh. todavía pero si está para todas estas con acá es, de hecho, yo creo que quizás uno de los puntos, unos selling points más importantes que puede tener esto es el hecho de que van a incluir juegos de Jaguar. Que muchos de ellos no existen en absolutamente nada más. Sí. Que de verdad, ¿quién quiere jugar Jaguar? O la Lynx. Sí. A hacer Lynx, de verdad. Es como. Mm. No, no sé. No sé. Tendría que ver la lista de juegos en realidad y aún así tampoco no me interesa. <risa> Yo creo que va a ser interesante que la gente pueda tener acceso a esos juegos Solamente para descubrir qué tan horribles son Yo creo Mira, parece que la lista de juegos no está, li no está liberada todavía no, no, no, no creo que esté disponible Pero sí, sí está anunciado que van a haber como... Ah, sí, sí, sí, aquí está el precio, 40 dólares Nah, ya ¿En serio? 40 ah, mira Razonable <risa> Sí, The el Collection. Ya, yeah. 90 juegos clásicos Sí, son 90 juegos Mira, la verdad, si súper honesto Los juegos de Atari, de verdad, como Replay Value no tienen, tienen Como cero Yo sí. creo que quizá Los juegos de Jaguar, quizás ahí hay Como un valor histórico en tener eso Pero fuera de eso Mira, yo, yo creo que va a servir para hacer un speedrun De perder en 90 juegos <risa> Va a llegar va a llegar el papá De tu papá a decirle Mira, mi tiempo Claro en mi tiempo, y bueno, de todas maneras igual muchos de estos juegos, eh, sobre todo la mayoría de los juegos de Atari, son de Atari así que, no sé si existan eh, Pitfall que quizás son como alguno de los más icónicos pero si vas a ver quizás a Asteroid, vaya a poder jugar Pong en la Play 5 ese yo creo que es el selling point mejor, mejor gráfico es. mejor gráfico de <ríe> cuando dijo que la Play 5 va a leer un millón de dólares un millón de pesos claro tú ahí un chongo jugando Pong en tu Play 5. Mm. Es como para qué. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? igual tiene, tiene un mm. appeal mm. para mí. Pero quiero ver esas, esa, esa foto de alguien diciendo: No, este es el futuro de los videojuegos y tú jugando punk en Play 5. Oh. Sí. O Asterix. <risa> en fin esas son todas las cosas que no. yo tenía de verdad, yo quería decir hablar más de eso pero yo, me quitaron la noticia así que... No, Entonces, ¿pa que y... no, para que no fuera tan rancio el día sí. <risa> <risa> hoy día me llevo los Hoy día me llevo todo lo rancio le Pato ya, empecemos con lo menos rancio finalmente hubo Nintendo Direct después de los miles de de falsos rumores eh, el día lunes se había anunciado de que se iba a realizar uno pero no de Nintendo Sino que relacionado con third parties Juegos que otras compañías sí. lanzan para Nintendo Switch Y entre los anuncios, que hubieron varios, a decir verdad eh, Se encontró de que eh, mostraron el trailer y final de la expansión del Monster Hunter, el Sunbreak sí. Que va a salir tanto en Nintendo Switch como en PC, en paralelo sí. Y uh -huh. sale mañana Sí. sí, ahí Tenecan ya no sé si lo tienes reservado, si está, lo tienes listo. No, sí, de hecho todavía no tengo el broto para comprármelo, <risa> pero sí anunciaron ahí. No sé si te puedo hacer la. Sí, sí, dale. Meterme en la noticia. Anunciaron el Shagaru Magala, que es mi monstruo favorito que no estaba en este juego. Y la, la música es, la, la, es de los mejores temas que tiene Monster Hunter desde el 1 hasta el, el momento. Ya. Yeah. Así que me emociona mucho ese, ese monstruo en particular. Bueno. Y no me acuerdo ¿Qué más anunciaron? Sí, anunciaron que iba a contar Con cuatro actualizaciones gratuitas o así sea, que tenías el, el juego. Sí La expansión Y que obviamente ne Necesitas tener el juego Monster Hunter Rise sí. También anunciaron De que va a llegar Nier Automata El 6 de octubre Finalmente Verdad Anunciaron un nuevo juego De Anopurna Lorelei Antel la Rise Que es un juego Tipo misterio Que hay que Resolver Está bastante Está Muy profesor leito Sí Y la noticia que fue como la más WTF es que mataron Super Bomberman R para Super Bomberman R <risa> 2. Sí. Literalmente. Sí, así como de la nada Me vas y a que <risa> bueno, habíamos hablado en el último programa sobre el Bomberman y que nos pillamos con esta sorpresita de que va a salir un nuevo Bomberman para el 2023. Creo que va a ser gratuito. Otra de las novedades es que va a llegar el ba Mega Man Battle Network Legacy Collection para el 2023. Ese nadie lo esperaba. Ese es sí que fue, una, fue como ¿what? Sí. Y Pac Man sí, World o sea, Remake rumores, pero que versión eh, es, sí. retoñizada de la aventura de Pac Man va a estar disponible también el 26 de agosto del 2022. Yo solo quiero decir que. Vengan, Battle Network Collection es un sueño hecho realidad, yo lo quería hace mucho rato y probablemente es compra día uno, por favor, Pato, continúa porque podría hablar media hora de esa web. <risa> sí, no, pero sobre todo para los coleccionistas que querían el título, estaba muy caro tenerlo. Es eh, eh, una gran sorpresa contar con esta colección y que obviamente se suman a otros colecciones que ya han lanzado de otros Mega Man. En son 10 juegos, loco, 10 juegos. Sí. Siguiendo Blank, es una aventura de, de dos zorros que intentan sobrevivir a una vela visual y que obviamente va a estar sumamente triste. Sería muy lindo ese <ríe> juego. Sí, eh, otro de los ¿Sí? títulos que se mostraron es el Return of the Monkey Island, el cual ya habíamos mencionado de que se estaba trabajando y que va a llegar para sí. Nintendo Switch este año. Exclusivamente, sí. Y eh, mostraron en Mario and Rabbids Spark of Hope, y lo cual hoy día hubo un streaming dedicado a ello por parte de Ubisoft y tuvieron un poquito más de detalle de, de la aventura que, que va a estar entre Mario y los, los rabbits Y esos es conejos. Sí, esos es conejos. Y con la novedad de que la, la banda sonora, le mostraron el streaming de hoy día, va a estar Grand Kickoff con Yoko Shinomura. Qué gran, <ríe> sí, gran mezcla. Sí, ahí va a estar sumamente Qué gran bueno. mezcla eh. También mostraron Little Noah, Seon of Paradise, que ya está disponible para la consola. Eh, Otros títulos que mostraron fue Ray, Grey, que llega para eh, otoño, primavera para nosotros de este año. RPG Time, The Legend of Great, que es un, como un RPG que se lleva a cabo en un librito y que todos los dibujos están hechos con grafito. Se está, sí, es sí, está. Es Sí, es Ese es bueno. Mostraron una bueno, vez más Fro Sonic Frontiers. Creo que mostraron ¿Sí? más contenido que el resto de los trailers que habían mostrado. Eh, durante todo el mes se ha mostrado harto contenido, pero sí. nadie en frente se las arregló para tener sus propias... <risa> su propia... Sí. Otro juego que se mostró fue el Disney Dreamlight Valley. que Ves como una aventura dentro de este universo que va a ser tipo... No sé si va a ser como un tipo de Animal Crossing de Disney. parece Tiene toda la pinta. Hmm. Tiene toda la pinta. Eh... Y otro de los títulos que se mostraron Fue Life by Life que va a salir ya pronto Sí. Ya se ha mostrado varias partes Y que ya está disponible una demo Para que lo puedan mm -hmm. jugar sí. Que va a ser de los dos, lo... dos, dos, dos primeros episodios Si me no me equivoco Tres, Tres. También eh, mostraron que va a salir Un nuevo Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom Para este año Por si necesitáis más juegos para poder cosechar Sí, mostraron un sí, poco más de... Del estilo de sí. Confirmaron que Minecraft Legends va a estar llegando para Nintendo Switch también. Que lo habíamos visto en la presentación de Microsoft. Y Dragon Quest Treasures va a estar llegando el 9 de diciembre de 2022. Este es como un spin-off del, del Builder, si mal no me equivoco. Más o menos. Sí. Más o menos. Lo bueno es que va a salir del día 1 con buena música. Sí. Porque ya sabemos quién ya no existe. <risa> De ahí sí, mostraron va. un pequeño río lo cual se encuentra disponible el Fire Emblem Warriors 3 Hopes eh, No Man's Sky va a estar llegando el 7 de octubre. Captain Bedvent, Applied playtake, -be va eh, a Play ser cloud version, así que eh. Eh. Y va a llegar eh. el Portal Collection. Eso fue muy raro. Sí, <risa> <de> la colección <risa> de el Portal 1 y 2. Eh, mostraron un nuevo proyecto de Square Enix llamado Harvest Stella. Que pasa que es como el Room sí. Factory. Es otro juego de cosechar. Sí. Otro Stardew Valley. Sí. Y otro finalmente Valley. tuvimos la noticia que confirmaron Persona 5 Royal, el Golden que va a estar próximamente y el de que salió en PSP, el Persona 3. Sí. Persona Oye, el 3 fan, portable. Sí. Lógico. El, el, fan de número, el fan de Persona 5 número 1 finalmente disfruta la posibilidad de jugarlo por primera vez. Así es. Sí. Y esos fueron todos los anuncios de el Nintendo Direct. Hubo otro anuncio en, en otro streaming, pero en la versión americana, estos fueron los, los principales. Mm -hmm. Sí. Por mí, lo, lo único que me llevo es el del Mega Man. Que ese sí. <risa> Está bastante. Es que no, era en el stream de Capcom. Eso es No. Más eh, extraño. ¿no? <risa> Ahí tenés que. <risa> no, aguante ¿Tenés? Mega Man, loco. Sí. Tienen ganas de todo. Eh. Literalmente. De hecho un amigo me, me, me mandó un mensaje por Instagram después del direct y fue como Hermano, este fue como el direct de sí. sí Realmente Tenegan direct Claro, faltó, direct, fal sí. fal faltó el bingo mm. No, debe hacer un bingo el Tenegan y hubiera ganado el tiro Claro, cartilla completa claro, claro, claro, claro. Ya estas fueron cosas buenas, por favor, pasemos lo malo, por favor Ya, de, de, de, de aquí De aquí de vamos, vamos picando sí, yo, yo estoy viendo la pauta ¿verdad? Y tú vas para abajo Sí, <risa> Este es, es, es un tren en descenso Así que <risa> Porque <risa> Niantic La compañía que está trabajando En Pokémon GO y otros títulos Cancela algunos de los proyectos Que iban a salir y despide al 8% de su personal <risa> Pucha Principalmente. Pero, pero el tema es que ellos están previniendo de que no se viene una muy buena época <risa> no, no van a verse venir mm. unos buenos meses y por lo mismo decidieron tomar un resguardo al respecto y cortaron parte del personal junto con eh, tres proyectos que estaban realizándose entre ellos el, un spin-off de Transformers llamado Heavy Metal y que lo habían anunciado el año pasado y otro proyectos llamados eh, eh, Blue Sky y Snowball. Y no, no se sabe si son como títulos finales o títulos de proyecto nomás, código. Yeah. Pero estos tres proyectos fueron cortados. Entre ellos, debido a las situaciones que han ocurrido con dos de los proyectos que tenía Niantic, aparte del Pokémon GO. Que fue el de Harry Potter, que ya se, se fue cortado. Y el de Pikmin. Que tampoco le ha ido bien o no ha tenido la misma recepción que el Pokémon Go. Claramente. Igual vale, es, Brigio, porque como, justo como leí llegué los comentarios, es como, sí, de verdad, es como de nuevo en el mismo cuento de Telltale. Que tuvieron un hit muy bueno y en vez de innovar y crecer, se quedaron pegados en la misma fórmula. Mm. Y la gente no quiere jugar sí. de nuevo el mismo juego. Claro. Sí, pero por lo menos, no sé encuentro que a mí hoy le está funcionando bastante Sí, pero igual son productos distintos Porque el problema sí. es que, por ejemplo, en, en el caso de Harry Potter, el juego era básicamente que Pokémon GO, pero con stickers Claro, Entonces, claro. Eh, Y el Pikmin y es, también Y el, el Pikmin es de, el, es de nuevo lo mismo Sí, es que aplican sí. la misma tecnología pero no, no hay mucha innovación al respecto e inclusive otras compañías ya han sacado títulos con ge geolocalización por ejemplo, The Witcher, mm. que sacó un juego de realidad aumentada. Ah, ya. Yeah. Pero es que también mm. el tema está en que la realidad aumentada tampoco. Yo, yo voy a ser súper honesto, conozco muy, muy pocas instancias donde la gente diga que el AR es el selling point de Pokémon GO. Es claro es que, no, es que es no. Pokémon, derechamente. Es Pokémon. Sí. Es porque Pokémon funciona de forma distinta con su mm. audiencia. No sí. como por ejemplo como la serie con. Eh, hubo, hubo un, un Pokémon Go de Dragon Quest que no prendió, hubo un Doom que tampoco prendió, uno de Warcraft que no prendió, porque de nuevo, el tema no es la franquicia, es la interacción que tenés tú con los Pokémon, ¿cachai? Mm. Claro. Entonces no hay, no hay, no hay. Es como esa web funcionó y tuvieron una excelente día. Y bueno, del 2006 que la están rompiendo, pero realmente es difícil trasladar esa, esa misma concepto sí, a un otra claro. oye, hablando de romper <ríe> ahí, bueno. sí, ahí lo vamos a discutir un poquito más, Unity este motor que Uf. estuvo bastante posicionado sobre todo en el mundo móvil, despide alrededor de 400 empleados alrededor del mundo y aparte congela nuevas contrataciones Ah, ese es eh. como el el eterno rival de un real. sí, eh, bueno. lo cual tampoco le ha ido muy bien, sobre todo considerando de que el año pasado compró un estudio de efectos digitales llamado Weta y aparte eh, Unity adquirió Parsec. Mm. Así que sí, no sé de, de haber comprado a esta compañía a despedir empleados y congelar contrataciones porque. Lamentablemente no, no le ha ido muy bien. Y que, sobre todo, estos despidos tenían que ver con realidad aumentada y departamento de ingeniería. Es que, mm, es que bueno, Unity, como que igual está. Como que tiene su nicho. Entonces, como. Sí, pero no, no creo que, ha, que puedan expandirse mucho sí, más allá de eso. Pero yo creo que viene más de la mano en que ha perdido bastante terreno en comparación con Unity. Sí, está con Unreal. Está con Unreal. Un real, Unreal. Un real no, Mira, la verdad, yo te voy a asegurar esto. Yo creo que es más por un tema de mal manejo. Porque, o sea, Unity y Unreal coexisten sí. en vez de desarrollo con otros, incluso con otros motores que existen, como por ejemplo como Construct o Game Maker y todo el asunto. entonces Si yo te digo que Hollow Knight lo hicieron con Unity, mm. es como que elimina completamente la percepción de que con Unity se hacen los juegos pobres y con Unreal se hacen los juegos bacanes. No, Apple, porque... no, sí. el bueno, también está hecho con Unity. Mm. Es, es el tema, ¿cachai? No es un tema de que el motor tenga un mal desempeño como motor, como plataforma. El problema, yo creo y me apuesto que es más que nada con un tema de mal manejo. Muy posiblemente. Mal manejo, mal, mal, mal, mal administración. Porque mm. ahí están más o menos de plata, ¿cachai? Si está, no estáis trabajando bien, no así ese tipo de adquisiciones. Porque, según lo que están diciendo, para haber comprado un estudio como Weta Workshop. Tenéis que gastar como billones de dólares. Sí. Sí. sí. ¿Cachai? Sí. Es más, eh, lo, lo que invirtió por esta compra fue 1.62 billones. O 1.620 wow. millones. De dólares. Así Un que, claro, de, de llegar a eso, a tener estos despidos, es complicado. Ya. Mm. Pero, pato, no todo lo que puedes. Te, no todas las noticias que tienes son malas, cerdo. No, son peores <risa> Pero <risa> <risa> llegu Lleguemos a, a un, a un lobito. Subámoslo un poquito Porque Skull and Bones Este título de pirata que estaba trabajando Ubisoft eh, Por sorpresa salió un Así como una publicación Dentro de la tienda de Xbox Indicando que el juego va a salir para noviembre De este año Mitch qué bien Específicamente el 8 de noviembre Y... Fue justamente un usuario de Twitter que encontró que en la tienda digital de Xbox salía listado la fecha Y así sin bombo de batillo, sin decir nada Igual esto tiene relación a que se haya filtrado ya una build de cómo estaba desarrollándose el juego Indicando de que igual esta build estaba llevándose... Eh, estaba desarrollándose y, y era una build temprana, no era como estaba actualmente el juego Oh, yeah. Así, y aparte ya estaban corriendo rumores de que el título estaba lo suficientemente avanzado Como para salir por lo menos una primera parte Esperando a, a recuperar la inversión tanto Porque este título estaba siendo desarrollado desde el 2017, si mal no me equivoco Chucha Sí, anunciado bueno, en 2017 entre medio también. Claro, pero de todas formas ya son cinco años que tenía el título trabajándose y considerando una compañía grande como Ubisoft que lanzaba Assassin's Creed cada dos o tres tiempos. Mm. Bueno, cerrar, Ay, cerraron Monreal también por entre medio, ¿no? No, cerraron. Sí. Cerraron puede mm. ser no. ahora Anexa? Sí. ¿O no? Bueno, sí. Pero, pero, pero igual. claro y, Bones, va baja? Sí. Y de todas Totalmente. formas, igual Skull and Bones eh, tení, tuvo algunos problemas de. De desarrollo, que incluso tuvieron que rehacer parte del, de la temática en la cual estaban trabajando así que y, bueno, y, por, por, por lo menos por parte de Ubisoft prefieren más trabajar por debajo y lo único mm. que es, podría decirse que es como el caballito de batalla uh, por parte de la compañía es el título del Mario, Marion Rabbids bueno, bueno. Me causó, me causó mucha gracia el comentario de, de Drevan. Ah, sí, que dice: Joder, mierda, lo esperaré como colocó la espera viral. Oh, oh, oh, Qué eh, bueno, comentario, buen comentario. Buen comentario. La, la verdad, comentario. la gente de verdad lleva mucho rato esperando a este juego. Sí, que, sobre todo porque le recuerda mucho al Assassin's Creed Black Flag, y sí, por eso muchos están esperando sí, con ansia. Porque, precisamente porque la gente quería el Assassin's Creed Black Flag sin Assassin's Creed. Claro. Sí. Así que bueno. A ver, de que de... igual están de moda. Los juegos de, de pirata están súper de moda en este momento. Mira, por lo menos Rare tenía harto terreno ganado hasta entonces. yo creo o sea que ni siquiera compite con. No compite con Sea of Thieves. Yo no. Creo que va a hacer su propia cosa. Sí, mm. hace su propio universo. ahí vamos a ver cómo, cómo le va. Mm. Bueno. De, y aquí vamos de nuevo al descenso. Porque Spellbreak. Este Battle Royale de Maguitos eh, va a cerrar a inicio del 2023 debido a que fue absorbido por Blizzard para trabajar en la próxima expansión de World of Warcraft. Y esto fue la noticia que fue Roba 3 <ríe> a Metaru. Choo, Entonces, chala, aquí dejo a hostia. Metaru un poquito más y que agregar contexto. Dale, Metaru. Ya, yo. Ya, ah, ah, mira. ¿Cuánto corto? Lo que pasa es que Speed Break. Fue un Battle Royale que en su momento se anunció que iba a salir eh, de, bajo el manto de Epic Games y todo el asunto. Y eh, lamentablemente el juego como que no pasó sin pena ni gloria. Como que la gente que lo probó lo pudo ver entretenido, dijo que tenía cosas interesantes, pero era otro, otra gota en un mar de un juego un género que hasta ese punto ya estaba bastante saturado. Y mm. oficialmente Blizzard anunció eh, bueno, en realidad el desarrollador Que se llama Proletariat mm. Anunció que ahora van a ser Parte de Blizzard Van a ser absorbidos por Blizzard Y que las 100 y tantas personas que trabajan En este estudio ahora van a trabajar en World of Warcraft Sí, específicamente eh, están trabajando En la próxima expansión que va a lanzar Yo sé que sacaron una hace como cuánto ¿Como cuatro meses? Sí ¡Eh! Mira, salí como Free to Play en el 2020 para consolas, para PC y para la Switch. Y tenía hasta cierto punto tenía Crossplay. Y lo que la gente dijo del juego básicamente que era básicamente qué pasaría si Avatar eh, Avatar pero un Battle Royale mm. y jugáis con ah, elementos, yeah. ¿cachai? era como que todo un evento de magia y todo el asunto. Pero como te digo, como que mucha gente se enteró de que ese juego que existía hoy. Gracias a esta noticia <risa> La dura Sí Porque lamentablemente Es lo que le pasa a muchos juegos Dentro de esta industria Al final del día Igual En todo caso O sea Tenéis dos formas de leer esta noticia Una Penca Porque Cagó el estudio En realidad Los mandaron a las minas de Blizzard <risa> Y segundo sí. porque pues también Igual Por otro lado Bacán Que la gente que está trabajando en el estudio No se quede sin pega Claro Que van a seguir Claro, claro. Pero también es como lo, lo malo que pasa en estos casos cuando un estudio es absorbió por otro, es que hay gente que sí, va a seguir ganando un sueldo, va a seguir, va a seguir trabajando y va a estar bien. Pero la gente que buscaba algo más, cierto grado de independencia, o tener su propio, o sus propias visiones o sus propios proyectos, cagaron. Tenés que hacer skins para World of workers mm. Tenés que hacer sí. trabajo de mantenimiento. Pero eso sí. es como. Es como... Y lo otro, está trabajando para ti, ah, sí, mientras pagáis las cuentas bacán, mm. pero, pero, no, es como... Tú lo veías... Claro? No sé, yo creo que no, no, es, no es el mejor momento como para que te compre el tampoco. Hace, hace un par de años podría haber sido, pero ahora es como... no. no o, o, sea, que... o sea, yo creo que igual es un buen momento considerando que todavía no se concreta lo de Microsoft. Mira, hay, hay mucho por decir, en realidad igual sí. en cualquier caso, la noticia de que un estudio muere y es absorbido para trabajar en World of Warcraft, me parece igual eh, fome, fome y penca sí. porque en realidad también eh, esto está en, en, en, en parte por el hecho de que World of Warcraft tiene esta nueva expansión que viene mm. y que en realidad también está probablemente de nuevo eh, eh Quedándose fuera del deadline que ellos mismos se habían puesto. Posiblemente. <coughs> Posiblemente. Es para eso es básicamente para re, reforzar la fuerza de trabajo que tiene. Sí, es, como, sobre todo con como, la... Con la, la... la... Sí. Claro, sobre todo con la huella personal que tuvo durante un buen tiempo Blizzard. Sí, no, no, mm. no los culpo. Mm. ¿Cachai? igual Uno tiene que pensar que, por ejemplo, si son 100 personas las que van a estar en este estudio y van a terminar, se van a ir a Blizzard. Mucha de esta gente, en realidad, lo, lo que hace es como... Se va. Mm. Derechamente. Renuncia y se va a otro lado. ¿Cachai? Sí. O, y otros que tienen que lamentablemente quedarse, simplemente para decir, wow, en mi portafolio dice... Ahí dice que traje un wow. Claro. ¿Cachai? <risa> a veces ni los dejan ponerlo, en todo caso. <risa> y A veces ni siquiera los dejan ponerlo, Porque la idea que... existe. Sí. En fin. Sí, Pato, ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía? Eso, no, eso no puede ser tan malo. ¿Qué más tenía? Eh? Vamos, vamos, vamos en picada Gamescom 2022 Se queda sin Sony Oficialmente oh. Sí, Indica de que Sony no se va a estar presentando al, A esta conferencia O este evento que se lleva a cabo En Alemania Así que uh -huh. eh, Lamentablemente no Nos quedamos sin posibilidades De ver si es que eh, había fecha oficial del, del God of War Runner que se debería estar saliendo. Sí. sí, igual bueno. Sony tuvo una súper buena temporada de anuncio. Eh, sí. Partieron ellos y la verdad es que la, la verdad es que el stream de ellos estuvo súper, súper, súper bueno. ¿Querés sí, decir Capcom? No, sí. Capcom Square Enix. Aquí, sí. Sí. Pero sí, es verdad, es verdad. Eh, posiblemente estén centrados su esfuerzo en su propio State of Play, que posiblemente sea en una fecheta, una fecha más cercana al Tokyo Game Show que al, a la Gamescom. Sí. Es que y, bueno, están en este periodo en el que se están como rearmando lo, los periodos de anuncios, mm, ¿no? Como... Sí. No, y que aparte mm. vuelven los eventos presenciales, porque creo que la Gamescom eh, va a tener pre modalidad presencial. Y eh, Igual de todas formas Esto se suma al anuncio de que No va a estar presente Nintendo Activision Blizzard eh, Wargaming y Take 2 Entonces están sí. esperando a ver Si es que Microsoft se suma o no Dentro de Porque creo que la Gamescom La evento inaugural lo animaba eh, Josh Kifley Va a ser Gamescom Indie Showcase lo cual no sería malo, porque si es algo no. como lo que vimos en la Summer Game, eh, Summer Game Fest, mm. como que, oh, wow, no puedo esperar a ver otro montaje de 25 minutos de Call of Duty Modern Warfare. <risa> así, así. Eh, ah. La dura. Sí, bueno. <risa> bueno, y volvemos con Activision, porque esto salió hace unos días atrás, porque no buen tiempo. Los accionistas de Activision Blizzard votaron para que se generara un reporte anual de acoso que estaba siendo solicitado tanto por ello como por eh, entidades, por ejemplo, la, la alcaldía de Nueva York. Uh -huh. Y ante lo cual la compañía dijo que lo va a considerar. Uh, <risa> se están haciendo los longi. Sí. Como, eh, por, un buen chileno. Porque Activision Blizzard no quería que se juntaran y no querían que votaran para que se generara este reporte. Me sí, no, de hecho No salió hace, hace unos días También no salió un reporte de alguien dentro de Blizzard Que dijo que Los sindicatos eran malos para la industria Y no sé qué, un montón de cosas De ese estilo Hagamos un especial de Blizzard y hablamos mal de Blizzard ¿No? ¿No Especial no, no, no, de Activision Blizzard 2.0 Ni siquiera hablar de mal de Activision De la última vez no fue un especial de Activision Solo coincidió el hecho de que Estábamos hablando de ética laboral en el entorno de videojuego. Y junto a Activision Blizzard fue nombrado durante casi todo. <risa> pero mira que... O sea, de esto y sumado a la mano de que Activision Blizzard sacó su reporte donde dijeron... No, nosotros no hicimos nada mal. Fuente yo. Sí. <risa> Así mismo. Así que... No, y, y hay noticias peores, pero esa fue como las que queríamos rescatar. no. <risa> Sí, no, sí, hay más, hay más, hay más noticias. Sí, más por noticia ejemplo, que el, el, el Bobby Corry fue confirmado para quedarse en el puesto de como, eh, Bobby Corry. Sí, sí. Y es como. Mmm, mmm, como que algo no cuadra con este bicho Blizzard. Sí, no. Mm. No hay caso. <risa> como dice Trevan, Atlas, el mejor lugar para trabajar. <risa> <risa> remoto. Claro. <risa> y por remoto, verfero lejos de ahí. <risa> sí lejitos, por favor eh, sí. Eh, sí bueno eh, en noticias editoriales FestiGame 2022 anunció su invitado nacionales e internacionales, y entre ellos hoy día mismo se confirmó que Mika Kouayashi eh, va a estar presente en el evento sí pero, pero Ahora, la gente eh, eh, sí, por favor. no, te es dejo que... a invitar un metro, yo abro la, no. la, la pauta Sí, es que el pato la tuvo hablando de la noticia Pink, el pato está en una de las pautas ahora Pero buscando así, purosamente, ¿qué hizo mi Kobayashi. En lo anuncian como una de las personas que cantaba uno de los openings de Ataque Shingeki. ¿Ataque Shingeki? Ataque Shingeki, este ahí pero a la gente cultura que nosotros cachamos recordamos que efectivamente en un juego de eh, un evento de videojuego mm. eh, eh, Mikako Boyashi es parte de la banda sonora del Xenoblade Chronicles X Sí. Chet. y eh, muy probablemente también muy conocida por ser la persona que canta eh, eh, par, es parte de la banda sonora de Kill la Hale o sea, si usted mm, piensa también. en ese tema mm. de Don't Lose Your Way, Lose Your way". Exactamente. Mm. Exactamente. Que por lo demás, hasta decir que el cumple nueve años. Oh, ya, no te, te puedo, puedo. creer. <risa> <risa> Qué rápido pasa el tiempo. Es uno de los primeros animes que vi con mi pareja. Oh, no lo puedo creer. No, bueno, no puedo a a no perder el camino. Sí. Ahora la pregunta es ¿Yo iría a ver FestiGames? ¿Se despediría festi FestiGames por solamente volver a verla Cantar ese tema? Mm, lo dudo Lo dudo Es como, no. ir, a el, es, es como ir a Lola Lollapalooza para escuchar un tema No, gracias <risas> Claro. Oye, muchas gra gracias Devan Revan Gaming por darte una vueltita Ahí obviamente el copito Lo vamos a subir a Youtube, así que no te preocupes Ahí va a estar disponible Nos podemos sí. eh, indicar dónde se va a subir al final del episodio, pero entre eso, búscanos en YouTube como Paua.cl. Ya. Muchas gracias. Sí. Ya, sigamos. Eh, ¿Terminamos? Está sí, No, sí, pero. Por eso tenía que abrir editoriales, la editoriales, sí, editoriales, Porque eh, dentro de los invitados confirmados en FestiGame Game. Para me que no vea <risa> que va a estar no más Está Gerardo Vázquez. Reconocido a mexicano de doblaje y mítico personaje como Megatron, Nick Free, eh, Meowth de, de Pokémon, y Escanor de 7 Pecados. Capitales puros videojuegos ah, sí. <risa> <risa> también va a estar presencialmente eh, Miguel Ángel Leal, Mike, eh, laureado doctor mexicano de doblaje de personajes como Eren Jagger de Shinkeki no Kegin", A Sketchup de Pokémon, Taishi Yamai y de Digimon y Meliodas de 7 pecados capitales. Y obviamente va a estar presente en la competencia de cosplay eh, Cocoa como dentro de uno de los jueces y va a estar desde México la dupla twin cosplay ya yeah. ya yeah. y dentro Oye. de las bandas que va a estar presente en Festigame se encuentra Anime Rock Project sí así que sí. no te sientas mal porque esta vez Festigame como que no está yendo mucho a game no sino que está centrándose a hacer un evento más global no está ahí por ¿Eh? global, y Es como voy a ver. Va, este van a ver muchos, muchos cosplay de Ataque en Titan. Así que... Como que el hicieron muy temático. Fue, como que se fueron un tan un poco cargados para la cuestión. Y yo estoy seguro que la señora que se, vende, se pone afuera a vender las capitas de, de, de Ataque en Titan la va a hacer de oro ese día. <risa> dato, los los que, está, tiene, estamos pasando los el dato Compren, compren sus capitas de ataque en titanes, esas que son con raso comprenlas antes, claro. antes para que no te llegue esa que viene con, con ese parche cosido pegado con, con Agorex sí <risa> por ahí consiganselo sí. Sí. de antemano bueno y ya con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza especial del día del miércoles porque este programa se transmite los días lunes a contar de las 7 de la tarde En nuestro canal de Twitch Que es Paua CL También nos pueden encontrar ya. En www.paua.cl Donde podrán revisar artículos Noticias, reseñas No solamente de videojuegos Sino que también de cine Televisión eh, Libros y mucho más Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y este capítulo va a estar disponible el día de mañana a través de YouTube. Chicos, sus redes. @tenegan en todos lados. @metarupx en todos lados. Y con esto nos Rabias. despedimos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense y Ojalá no la afecten la lluvia que se viene el fin de semana. ¡Eso, chicos! ¡Sí, pero bueno! Sí, ¡Cuídense! <ríe> ¡Chau, chau! Yo quería justo ir a jugar Hola. a la pelota el fin de semana. <ríe>